Aston Martin es la sensación de la temporada 2023 de la Fórmula 1 y en este video vamos a hablar un poco sobre quiénes son los cerebros por detrás del exitoso AMR 23 de la escudería británica bienvenidos Aston Martin sorprendió a propios y extraños ya en la pretemporada, debido a que estrenó un auto en un 90-95% diferente al que había utilizado en la temporada 2022 y estrenó con el AMR23 un gran rendimiento, con un muy buen trabajo de administración de neumáticos y también con un muy buen trabajo aerodinámico que le permitió también desarrolló, desarrolló grandes velocidades y mostrar un rendimiento superior incluso al de Mercedes el equipo que le provee elementos como la unidad de potencia, la caja de cambios y también la suspensión trasera y al cabo del inicio del campeonato con Fernando Alonso, un piloto muy experimentado que llegó proveniente de Alpine con 41 años el equipo británico logró el tercer puesto en el GP de Bahrein y también el tercer puesto en el GP de Arabia Saudita. Realmente un trabajo muy bien hecho. En apenas siete meses eh, Aston Martin logró poner un auto en la punta después de eh, varias temporadas navegando en la mitad de tabla. Pero ¿quiénes son los que están detrás de toda esta revolución que implica esta evolución? tan marcada Aston Martin y en tan poco tiempo, algo que también llamó la atención de equipos como Mercedes que realmente eh, tomaron nota de esta posibilidad de crecer tanto en tan poco tiempo. Bueno, eh, gracias a la billetera de Lorenz Stroll, el dueño del equipo, eh, Aston Martin logró traer a Dan Fallows, que, es el, que era el jefe de aerodinamia de Red Bull la mano de derecha del legendario Adrian Newey y por el otro lado también eh, contrató a Eric Blandin eh, procedente de Mercedes quien también se desempeñaba en el equipo de Blackley eh, como jefe de aerodinamia primero Fallows llegó en abril de 2022 después de un periodo eh, de Gardening como se suele decir en Fórmula 1 un tiempo en el que no puede eh, ir de un equipo a otro sino que necesita un espacio para no eh, captar conceptos importantes del auto del equipo en el que trabajó en el auto nuevo pero bueno una vez que, que Fallows llegó a Aston Martin en abril de 2022 como decíamos a partir de mayo comenzó a diseñar el amr 23 a partir de octubre Llegó Blanden eh, y juntos empezaron a trabajar Falows como director técnico, Blanden como director técnico junto y en el primer momento también estaban eh, bajo la supervisión de Andrew Urin, que era el histórico jefe de director técnico de Aston Martin hasta que eh, ya en este 2023 eh, pasó a ocupar un cargo en eh, Aston Martin, la, la fábrica, fuera del ámbito de lo que es la Fórmula 1. Y debido a esta, este gran inicio eh, por parte de estos dos eh, grandes técnicos, estos dos cerebros que le aportaron a Aston Martin mucha jerarquía, eh, lo que es la aerodinamia para lograr hacer eh, un auto competitivo, esto también trajo algunas... Eh, algunos comentarios por ahí eh, eh, medios sarcásticos por ejemplo Chico Pérez que dijo que eh, oh, había tres Red Bull en el podio al comentar sobre el tercer puesto del Aston Martin de Fernando Alonso en Bahrein y también Marco diciendo cómo puede ser que una persona como Fallows pueda tener tantos conceptos de, de Red Bull y aplicarlos a su auto sin tener eh, la información toda la información que, que recabó eh, en el último tiempo sin embargo no hubo más allá de estos comentarios algún reclamo formal por parte de red bull tanto de red bull como de mercedes eh, sobre eh, lo que es el diseño de aston martin que por el contrario lo que se puede decir es que es un equipo que ha llegado con un estilo propio no es igual eh, el Aston Martin al Red Bull es un auto que ha, ha conseguido lo mejor de dos mundos trayendo a una persona importante de Red Bull a otra persona importante de Mercedes congeniarlas y también eh, tratar de sacar lo mejor de cada una para hacer un auto competitivo ahora viene el futuro Aston Martin va a estrenar una nueva fábrica va a estrenar un túnel de viento y también cuenta con Fernando Alonso que es un piloto con mucha experiencia para desarrollar autos. Después Aston Martin tiene una curva de desarrollo mucho más grande que otros equipos que ya vienen trabajando con sus diseños mucho más tiempo. Pero Aston Martin es un equipo que está renaciendo con un auto en su primera versión y que con las autorizaciones promete ser mucho más competitivos. Resta ver cómo va a ser el futuro de Aston Martin, sin dudas, a lo que parece muy prometedor. Si te gustó este video, dale like, compartilo y sigue más eh, estos videos de grande premio en español. Un abrazo.